Photoshop me da la gran ventaja para poder desplazarme por varios documentos al mismo tiempo. ¿Cómo se hace eso? Pues me voy aquí al menú Ventana, Organizar y voy a poner todos los archivos de manera vertical. Tengo aquí los tres archivos con los cuales me voy a desplazar. Luego selecciono la herramienta de la mano y voy a cerciorarme que la opción que dice Desplazarse por todas las ventanas esté activo. Y simplemente con clic y Arrastrar puedo moverme por todos los documentos al mismo tiempo. Para regresar como estaba al inicio me voy a ventana, organizar y consolidar todo en pestañas.